¡Justo detrás! ¡No pares! ¡Aquí, corren. ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¡Despide! Diagnóstico del sistema de energía activado. Fase 1. Destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada de misiles. <tose> Diagnóstico completado Fase 2 Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir los objetivos a la vez de misiles a nivel 2? Diagnóstico completado Fase 3. Recibir daño agota la energía del arma, cargar la andanada a nivel 2 y destruir los objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico. Simulación completa Simulación completada Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panesa He avisado a la policía Ya voy para allá ¿Has visto? A todas las unidades, soy el comisario Gordon Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad Están atacando Botan Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría. No estamos equipados para esto. Gracias a Dios, hay alguien que sí me está. Los hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ello. Ve preparando una celda de aislamiento en la comisaría. Llego a ¡Murciélago! ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! ¡Fuera, fuera! ¡Va destrozando! ¡Me alegro de verte, Batman! a las celdas del piso inferior. ¿Qué coño?! ¡Es Creí que nos estaban atacando. ¿Avances con el análisis de la toxina? y te pondría al corriente de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? El espantapájaros te va a destrozar, Batman! En serio, ¿por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla, no tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Piedra es el menor de mis problemas. Y la cámara de aislamiento. Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial, otra celda. estoy encerrada te sientes mejor Pero la realidad es esta Ya no contro